Horario, ¿no? En primer lugar, recibimos a, a la coordinadora eh, en defensa de la bicicleta, con bici, eh, constituida formalmente en 1992 y que reúne a casi 70 asociaciones y colectivos de ciclistas de toda España y pertenece a la Federación Europea de Ciclistas. En su nombre eh, comparece y agradecemos mucho la asistencia de doña Laura Vergara, que tiene la palabra en cuanto ya quiera. Muchas gracias y bienvenida, Laura. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, eh, devolver el agradecimiento la invitación eh, a aportar nuestro punto de vista a la estrategia de seguridad vía 2021-2030. Eh, en primer lugar, entendemos el derecho a la movilidad como el de acceder a los bienes y servicios que ofrece un territorio. Y no solo nos vamos a fijar aquí en los, en los medios que utilizamos para ello, ¿no? Eh, pero sí que es importante la visión que nosotros tenemos de la bicicleta y es que es una aliada en la crisis sanitaria, parte de la solución ante la crisis medioambiental y tiene un gran potencial en la crisis sistémica socioeconómica en la que eh, vivimos. Y, sin embargo, sentimos que siendo una herramienta con tanto potencial no se nos pone en facilidades, sino en ocasiones trabas. Eh, nuestra preocupación pues, aspira a una mejora sustancial de la calidad de vida urbana y de la movilidad eh, saludable en beneficio del conjunto de la, de la sociedad, no solo de nuestro colectivo. Eh, nuestra estructura es fundamentalmente voluntaria. Y Tiene como misión apoyar, representar y defender ante las entidades públicas y privadas los derechos y los intereses de las personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte o de forma diversa, eh, aquellas que potencialmente la incorporarán a su movilidad en, en el futuro, que son más de las que somos ahora. Y eh, nuestro fin es lograr implementar medidas normativas, infraestructuras y todo aquello que fomente una cultura ciclista lo más diversa posible. ¿no? Y, ¿Cómo vemos la seguridad vial actual? ¿Cómo nos gustaría que se entendiera? ¿Y qué objetivos pensamos que debería pretender? nosotras debería ir de personas, de salvar vidas, de contribuir a su calidad de vida en el espacio público y ninguna persona debería sufrir daños para su integridad por el hecho de estar o desplazarse en el espacio público. El objetivo va, pues, eh, más allá de sobrevivir al tráfico a motor nuestra aspiración es a alcanzar un alto grado de satisfacción, no solo en el acto o modo de moverse, sino en el de llegar a los destinos y satisfacer tanto nuestras necesidades e intereses como las de aquellas personas que requieren cuidados. Nuestras ciudades no están permitiendo esa movilidad autónoma de la infancia, por ejemplo, las personas mayores están presentando una alta siniestralidad y, y bueno y las vías no están eh, adaptadas y pensadas a un individuo tipo varón adulto sin mermas en sus capacidades, con una capacidad asalariada y con un automóvil en propiedad. España parece estar, y de hecho lo está, entre los eh, países con un menor uso de la bicicleta y eso tiene mucho que ver con el resultado que obtenemos en seguridad vial. Eh, hay datos que indican que parecemos modélicas en haber eh, reducido la sinestralidad eh, mortal, pero también que todavía eh, hay mucho margen de, de mejora. Eh, todavía no tenemos acceso al, al borrador de la estrategia de seguridad vial, pero sí que hemos asistido esta mañana a un grupo de trabajo de formación y en él parece que los principios que se están planteando desde la Dirección General de Tráfico coinciden en gran medida. Pero también parece ser eh, que en los objetivos estamos dispuestos a que la próxima década puedan morir 7.500 personas directamente en siniestros viales. Entonces, eh, la visión cero para 2050 no puede esperar. Eh, si lo que queremos es eh, reducir de forma drástica los accidentes, debemos pensarlas ya. Eh, las medidas para reducirlos no van a ser lo, las mismas que para eliminar o erradicar dicha siniestralidad. Por lo tanto, si la prevención no va a ser eh, accidental y así la tenemos que, que planificar… No, no esperemos, ¿no? ¿Cuáles son las, las barreras que nos impiden pensar o poner ya sobre la mesa esa visión cero? ¿Es la economía? ¿Es la velocidad? ¿Es la libertad de ir en coche? Eh, bueno, nos parece que, que no debe ser así, que no podemos dejar una generación perdida y que, eh, que debemos pensar en hacerlo ya. Detrás de cada siniestro vial, además de las personas implicadas directamente, eh, hay una responsabilidad técnica y política de quien diseñó o quien consintió un modelo de ciudad de vía de regulación de tráfico que es corresponsable de, de esos siniestros. ¿no? Y para ello debemos pensar en crear un sistema vial seguro. Bueno, nuestra sorpresa crece todavía más cuando en prensa eh, se está señalando que las muertes prematuras y la pérdida de años en salud es muy superior, más de nueve veces, debido a la contaminación atmosférica, que tiene mucho que ver con la salud vial, más allá de la seguridad vial que incluiría eh, ambas perspectivas. Eh, Parece que la casuística de la sinestralidad vial está cambiando, que empieza a preocupar la situación de las personas más vulnerables. Y, pero bueno, ¿qué está pasando y qué criterios se nos aplican como colectivos vulnerables? ¿no? Eh, a no ser que dejemos de circular eh, en el espacio público, como ha pasado con la infancia, que ya no circula de forma autónoma… Eh, muchas de las medidas lo que pretenden es imponer la responsabilidad de la accidentabilidad sobre, sobre nosotras y no sobre los riesgos. Entonces, eh, para eso vamos a hacer un símil con las, uno de los principios que aplica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que establece una prioridad de las medidas. En primer lugar, eliminar los factores de riesgo, que en nuestro caso eh, está claro que eso es el tráfico motor, principalmente el coche, y la velocidad que se permite eh, a, a este vehículo. Eh, en segundo lugar, vendrían… Todas aquellas estrategias de protección colectiva y, en último lugar, las eh, protecciones de carácter individual, que parece ser las que más se nos eh, aplican y se nos imponen. También hemos oído que, eh, en repetidas ocasiones, que la seguridad vial empieza cumpliendo el, el código de circulación, pero también que entre hay cifras que indican que entre el 35 y el 50% de los siniestros graves no consta que haya una infracción de tráfico. Por lo tanto, eh, la, la ley y el reglamento de tráfico son mejorables y parece que las modificaciones no están siendo suficientemente radicales. Llevamos 100 años adaptando las ciudades al coche, creando una cultura del uso del coche que hizo nuestros territorios más dependientes y es hora de revertir ese proceso. Eh, recuperar la ciudad para las personas y el, y el espacio público. Para ello necesitamos un cambio radical y que va más allá de la seguridad vial, con cambios en urbanismo, infraestructuras, legislación. No todo va a ser cuestión de la consecuencia de la violencia vial, ¿no? que podría ser eh, los programas de educación, que también serán importantes, o los sistemas de, de sanción. Ya hemos visto quién gana, quién pierde, y eh, creemos que la siniestralidad, por lo tanto, es multifactorial y deberemos actuar sobre, sobre esos factores y no sobre esas consecuencias. Eh, nos preocupa que, dada la importancia social, ambiental y también económica de la seguridad vial, las, las medidas aplicadas eh, no sean suficientemente evaluadas. Sí que hemos visto que el planteamiento de esta estrategia tiene o conlleva una, una evaluación. Veremos cómo de profunda es. ¿no? Y, y, sobre todo, qué capacidad tienen esos procesos de evaluación de generar cambios o de redirigir la, la estrategia para que sea más efectiva, más práctica y, y no tenga un carácter proteccionista, sino prevencionista. Eh, los países más seguros, vialmente, apuestan por un cambio de, de modelo claro, en el que se, el interés se centra en conseguir un sistema vial que compense que los eh, errores y las conductas humanas inapropiadas no deriven en un siniestro grave. ¿no? Y en eso Dinamarca, Alemania los Países Bajos tienen leyes particularmente implacables con el conductor, que es el que genera el, el riesgo. Eh, está en manos de sus señorías lograr que esta nueva etapa normativa y estratégica ponga las bases de ese sistema. Por lo tanto, para nosotros el objetivo es que los eh, diversos colectivos sociales puedan estar en y circular por el espacio público, en condiciones de salud para toda la población y alcanzar cómodamente sus destinos, priorizando para ello la movilidad activa y el transporte público. La seguridad vial pues, trasciende a esa gestión del, del tráfico, como comentaba antes, para integrar también la planificación, la gestión de los datos, las normativas educativas, ambientales, de salud, los modos de desplazamiento. Eh, vamos a dar un salto. Eh, ¿Cómo pensamos que debería ser tratada la bicicleta dentro de, de la estrategia de seguridad vial? y en la necesaria nueva ley de circulación y seguridad vial. La bici es el modo de transporte más eficiente en entornos urbanos, es saludable y además favorece la, la calidad del, del aire y, por lo tanto, de, de nuestro entorno. Además, los servicios ciclistas eh, muy diversos, formación, cicloturismo, trabajo, ciclologística, mecánica, mantenimiento, eh, equipos técnicos de las administraciones públicas, presentan una gran capacidad de generación de actividad eh, económica y empleo. ...en España estamos muy lejos de alcanzar su potencial... ...que podría eh, llegar a trasvasar el 50% de los desplazamientos... ...que se realizan en coche, que son de menos de 5 kilómetros... ...insisto, la mitad de los desplazamientos que se hacen en el coche... ...son de menos de 5 kilómetros... Eh, ...para ello hay que poner una serie de, de medidas... Eh, especialmente en el entorno urbano, el Observatorio Metropolitano de Movilidad, en su último informe, habla de que el 60% ya de los accidentes con víctimas se producen en vías urbanas. Por lo tanto, eh, considerar la bicicleta como un medio de transporte, creer que lo es y que además tiene mucho potencial, generar un cambio modal... Del, del coche a la bici, del, del coche a caminar, del coche al transporte público y no del coche al coche eléctrico, porque las ciudades quedarán igual, eh, generar cambios urbanísticos que provoquen esa incorporación y esa priorización de, de, los, de la movilidad a pie, en bicicleta y en el transporte público… Reducir la, la accesibilidad de, de desplazamientos, eh, pacificar el tráfico motorizado, el, desde luego el, el Real Decreto de Medidas Urbanas viene a apoyar, aunque quizás se podría hacer extensivo a toda la ciudad, veremos cómo se implanta a partir de, del próximo mes, estaremos muy atentas a eso, la protección a los entornos escolares. Eh, con la implantación de las zonas de bajas emisiones como zonas muy extensas, eh, hay que pensar que la, la movilidad y el garantizar ese derecho a la movilidad tiene que ser expansivo a toda la ciudad. No podemos zonificar o, o hacer privilegiadas eh, ciertas zonas y dejar a otras al margen o, o, con, o con construcciones que, que no permitan esa movilidad activa, sostenible, esa mejora de la eficiencia del, del transporte público. Generalizar también los planes de transporte al trabajo y a los centros de, de actividad. Realizar estudios del impacto ambiental, medioambiental de género y de evaluación de impacto de, de la salud, de todas las regulaciones que tienen que ver con el tráfico. Eh, establecer un sistema de formación en ciclismo urbano que garantice que eh, la infancia cuando sale de, del ciclo de primaria sepa ir en bicicleta y cuando sale de secundaria sepa circular de forma autónoma y, y para ello necesitamos eh, realizar cambios muy importantes bajo principios de proximidad Accesibilidad, desplazamientos activos, intermodalidad y gestión de la organización del tráfico, eh, gestión del tiempo, uso desde la tecnología aplicados también a, lo, a la movilidad activa, porque ahora mismo todos los sistemas de Big Data siguen observando y siguen priorizando los desplazamientos en coche, e de carretera e interurbanos y eh, poner a la movilidad activa en el centro va a hacer las ciudades y los entornos eh, mucho más eh, mucho más seguros eh, para acabar el, eh, el sí ah genial pues entonces eh, para continuar debatiendo sobre, sobre estos temas y, y otros, porque la verdad es que las necesidades del colectivo ciclista sí lo requieren y también su, su diversidad, eh, en abril de 2020, desde Conbici, se reactivó el Grupo Interparlamentario por la Bicicleta, asumiendo la secretaría del mismo e invitando a representantes tanto del Senado como del, del Congreso y, y del ecosistema ciclista. Eh, para crear consensos sobre las propuestas y necesidades que hagan posibles los cambios tan necesarios y la, la aplicación de políticas que tengan un efecto motivador en la movilidad activa a pie y en bicicleta y en la movilidad sostenible co combinada con los sistemas públicos de transporte como los verdaderos aliados de la seguridad vial. La próxima convocatoria será el 29 de, de abril. Eh, quedamos a, a disposición para, para sus preguntas, para crear espacios de conversación sobre, sobre la bicicleta y sobre medio ambiente. Y eh, también para sus preguntas. Muchas gracias. Pues eh, muchas gracias, eh, señora Vergara. Vamos a escuchar a continuación a, a don Alfonso Triviño eh, y luego eh, atenderemos la, las intervenciones y las preguntas del los, de los grupo parlamentario. Muchas gracias. Bien, recibimos ahora a, a don Alfonso Triviño, portavoz de la Mesa Española de la Bicicleta, plataforma integrada por la Asociación de Ciclistas Profesionales, la Real Federación Española de Ciclismo, la Asociación de Marcas y Bicicletas de España y la Red de Cicloturistas. Eh, señor Triviño, eh, sin más preámbulos, eh, tiene usted la palabra. Muy bien, pues muchas Bien ha dicho el presidente, señor presidente, pues venimos en nombre de la Mesa Española de la Bicicleta y, eh, bueno, pues estamos ante, ante pues el, el Poder Legislativo y, como tal, yo creo que, que sí que deberíamos un poquito tener en cuenta e eh, informaros que tuvimos una reunión con el ministro Ábalos eh, en el mes de junio del año pasado, a, a petición y propiciada pues por, por, por un exdiputado que, que, que nos ayudó mucho. Y, entonces, eh, realmente lo que conseguimos fue un compromiso muy serio del ministro en el sentido de crear la oficina española de la bicicleta y echar a andar bajo su propio liderazgo, eso nos manifestó en, ante los distintos representantes de organizaciones ciclistas, bajo su propio liderazgo la, lo que era la estrategia estatal de la bicicleta. La estrategia estatal de la bicicleta se empezó a, a fraguar en el, ante, en el anterior gobierno, por impulso del de, entonces director general de tráfico, don Gregorio Serrano, y eh, se, se contrató a una consultora para que pudiera eh, desarrollar los trabajos. Se tuvieron muchas reuniones con todos los grupos implicados, tanto policías locales, eh, la Federación Española de Municipios y Provincias, todos los ministerios implicados, donde se hizo un trabajo de campo en el cual se hicieron unas, una, un borrador, que ahora mismo está pendiente, de que reciba la, la, la forma un borrador de estrategia estatal de la bicicleta, ¿no? que es el problema que tenemos es cómo conseguir que un Estado tan disgregado desde el punto de vista de competencias pueda eh, tirar eh, al unísono para desarrollar la bicicleta pues, como se está haciendo en los países de, de nuestro entorno. En ¿no? los países de nuestro entorno pues la bicicleta tiene muchísima más implantación. Aquí en España pues hay un, una mentalidad muy clásica de que el vehículo a motor y el coche privado es el, el, el digamos así, un símbolo de estatus, todos lo sabemos, pero que todos los alcaldes de uno u otro signo político saben perfectamente que por ahí no tienen que ir pues el desarrollo de la movilidad sostenible, que es un derecho que todos ciudadanos tenemos. Nosotros en ese sentido, pues, eh, decimos el, el, del ministerio el compromiso de que hubiera una gobernanza de la bicicleta ...creándose eh, la Oficina Española de la Bicicleta o la Oficina Estatal de la Bicicleta, como se quiera llamar... ...o la Oficina de la Bicicleta, para que hubiera un organismo dependiente del Ministerio de Transportes... ...que coordinara al resto de los poderes eh, que tienen tanto ayuntamientos como diputaciones... ...como comunidades autónomas y sobre todo pues también el, el Ministerio propio. ¿no? Y entonces lo que nos hemos encontrado es que eh, se iba a crear o se está creando o se está redactando lo que es la ley de movilidad sostenible, liderada por el Ministerio de Fomento, pero Ministerio de Transportes, pero que encontramos el, el problema del choque competencial. ¿no? Está, bueno, pues lo, lo que es la se había pues comentado que quien tenía que tirar para adelante pues era la directora de la oficina de Estrategia de Movilidad, pero choca con la idea de una oficina de la bicicleta, ¿no? ¿Por qué? Porque la oficina de Estrategia de Movilidad es, tiene un campo muy amplio. Y estamos, pues eso, eh, con choques competenciales, ¿no? Y en ese momento en el cual se está redactando la ley de seguridad, esto de movilidad sostenible, sobre todo dirigida por Juan Pedro Fernández, que es el asesor del gabinete del SEDMA, la persona encargada de, de, de, de esta, del ministerio, ¿no?, eh, encargada, pues, de la redacción, pues todavía no tenemos ni un avance ni sabemos qué es lo que se quiere de algún modo desarrollar, ¿no? Se habla pues, de muchos eh, parámetros, de que si movilidad sostenible, conectada, que si modos no contaminantes, etcétera Pero de momento a nosotros nos da la sensación de que hace falta una oficina de la bicicleta con claro impulso político. Alguien que tenga capacidad, como decimos nosotros, de descolgar un teléfono y llamar a un secretario general o a un... A un eh, eh, su director, lo que sea, que se le ponga al teléfono, porque precisamente los, los, los que están en el Ministerio de, de Transportes eh, con esta labor pues son eh, jefes de servicio, personas que tienen mucha competencia profesional, pero no tienen empuje político. Entonces, ese es la, la, un poco el problema que tenemos. Y también, bueno, pues se nos ha facilitado, porque nosotros también somos ...miembros del Consejo Superior de Tráfico, ¿no?, como representantes de organizaciones ciclistas. Entonces, cuando hay cualquier normativa relacionada con seguridad vial, a través de la Dirección General de Tráfico... ...y su eh, Consejo Superior de Tráfico, se nos pasan los proyectos que hay de reforma de cualquier normativa... ...y en este caso se nos ha pasado hace unos días la, la propuesta de reforma del, del, del Reglamento General de Circulación... ...respecto de colectivos vulnerables principalmente... ...que os la hemos pasado... ...que es un documento... ...que es un, un, ya un, un, un proyecto... ...y que nosotros estamos en fase... ...de alegaciones o de informe... ...para poder eh, proponer enmiendas o, o alternativas... ...y se las hemos facilitado, El ¿no? problema que vemos en el preámbulo de, de la ley... ...es que se está metiendo también... ...la Dirección General de Tráfico... ...en problemas que entendemos... ...que deberían de coordinarse... ...con el Ministerio de Transportes... ...a la hora de saber exactamente... Eh, ...qué parte de la movilidad tiene que desarrollar cada cual... ...porque la, cada vez que vamos a la Dirección General de Tráfico... ...yo de hecho me reuní, igual que Laura algunos días antes... ...con el Director General de Tráfico hace un, tres semanas o así... ...y ellos dicen que la única competencia que tienen es regular el tráfico... ...o sea, mmm, ellos no construyen las carreteras... ...ellos no fabrican eh, los asfaltos como deben de ser... ...ellos no hacen diseños de, de las vías para que sean menos peligrosas... ...ellos dicen cuáles cuál, cuál son las normas de tráfico para evitar precisamente... Eh, ...que haya peligro pues para los usuarios. ¿no? Pero sin embargo, pues en este anteproyecto es de, de, de colectivos vulnerables... ...donde viene una serie, entendemos nosotros, que pueden ustedes estudiar en su momento, de errores técnicos... ...como de, de, de, eh, de escribir artículos que no corresponden con, con, con la realidad. Por ejemplo, dicen artículo no sé qué... tiene definición de carril bici, resulta que son vías ciclistas, por poner un caso... Entonces, bueno, hace falta afinarlo. Bueno, pero nosotros hemos hecho unas propuestas precisamente para que, de algún modo, sea lo más proclive posible a la seguridad de los ciclistas. El problema que dice Pera Navarro es que va a mandar aquí a esta Cámara una, una, lo que es el, el, el, una modificación del, de la ley de seguridad vial, en la cual ustedes estarán implicados, lógicamente, en su. ...en su aprobación, o la tendrán ustedes como ponentes, me imagino que echarle un vistazo... ...pero él solo pretende modificar lo que son los puntos que se dan de, de traer cuando se está utilizando el móvil. Pero a mí me dijo, bueno, pues habla usted, habla tú con, con sus señorías... ...para que a través de enmiendas se complete el, el, el, la ley, ¿no? Bueno, pues ahí les pido que en su momento cuando llegue, pues podamos de algún modo hacer propuestas muy en la línea en el, en el texto que les hemos pasado, que los, los, ha sido preparado con muchísimo, os, os puedo asegurar, muchísimo mimo, muchísimo esfuerzo intelectual y muchísimo rigor técnico, porque nos, nos ha ayudado a prepararlo y, de hecho, parte del trabajo más, más serio lo ha hecho un catedrático de Derecho Constitucional, que es el responsable de ciclojuristas, no cicloturistas, que es la, la red de ciclojuristas, que se llama… Eh, es, es red de ciclojuristas, sí, red, red ciclo que a veces se confunde con ciclo cicloturistas… ...que es eh, don Francisco Bastida Fregeido, Fregeido, que es el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo... ...o sea, el trabajo es muy minucioso. Yo también he intervenido en los aspectos más prácticos de lo que veo día a día... ...en, en, en la defensa judicial de, de ciclistas eh, accidentados ¿no? y víctimas... ...que es que hay un problema muy serio de interpretación de algunas normas. Eh, por, por, pongo dos casos concretos. La ley de seguridad vial obliga al ciclista a ir cuando va en autovía constantemente por el arcen. bueno, ¿y qué pasa cuando te encuentras con una vía de, de, de, de, de aceleración o de aceleración? en un momento en que el arcén desaparece no, no podemos volar Bueno, pues se dice que el ciclista tenga prioridad de paso lógicamente cuando continúa por su trayectoria cosas tan sencillas como esa entre otros muchos defectos O por ejemplo el tema del paralelo el paralelo que es un derecho que se ha visto por si ustedes se fijan en las estadísticas del año antes del año 2000 que prácticamente morían 100 ciclistas cada año fue a probar el paralelo y bajar a la mitad y eso lo llevamos demandando todo el rato porque el ciclista es visible. Bueno, pues hay guardias civiles o policías locales que multan a los ciclistas que van en paralelo si no es estrictamente por el arcén, ¿Por qué? Porque está en la norma utilización del arcén, Pero claro, nosotros queremos que el paralelo, o sea, lo que el ciclista no sea visible o, o, o lógicamente haga aglomeraciones de tráfico, pues que tenga esa defensa que es como un tractor. O sea, te ves, paras... Miras y, y, y dices, y adelanto cuando puedo, ¿no? Ah, por ahí quepo y zasca, me lo llevo por delante, que es desgraciadamente la inmensa mayoría de los accidentes. Luego también, por último, y no menos importante, sino mucho más importante, eh, quisiera, pues aquí hay bastantes personas que se implicaron en la famosa reforma del Código Penal del año 2019, por lo que fue impulsada, como ustedes saben, por, por una persona excepcional que perdió a su marido, Ana González, eh, y que propició pues una reforma urgentísima que las víctimas estaban diciendo que era, primero, en caso de fuga, ya que, que esto no salga gratis, como estaba saliendo, se ha corregido muchísimo, porque quedó bastante bien esa parte de, de la reforma. Y, de hecho, las, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado investigan a fondo cuando hay una fuga, independientemente de que haya o no omisión del deber de socorro. Entonces, eh, eso sí ha funcionado. Luego, gracias a, a Dios, todavía, joder, esperemos que por mucho tiempo no haya esos ca accidentes catastróficos de, de, de, de cinco, seis, siete ciclistas. Veremos a ver cómo lo interpretan los jueces, porque ahí queda un poquito cojo cierta definición, pero bueno, se permite a los jueces elevar en uno o dos grados las penas dependiendo de las personas eh, que hayan sido eh, resultado con fallecimiento con una imprudencia grave. Pero ¿cuál es la realidad? y además hay documentación y yo como como abogado lo padezco día a día y mis compañeros lo estamos hablando y todos los abogados especializados en defensa de víctimas lo tenemos clarísimo eh, por culpa de una frasecita que todos sabemos cómo entró ahí, que fue una especie de, de ponencia pues que, que el fiscal de sala de seguridad vial, lo que el señor Bartolome Vargas, lo que no quería era que los casos más mínimos entraran dentro del Código Penal, por lo, lo que es la, la, la famosa eh, historia que el Código Penal es la última ratio legis y demás, y el, mini, el principio de mínima intervención, pues resulta que él puso, para que los jueces tuvieran cierta flexibilidad, una frase en, en varios artículos, no cuando había imprudencia menos grave, que la definimos con toda precisión, como cuando una persona comete una infracción considerada como grave en la ley de seguridad vial, y eso es un catálogo, clarísimo y cerrado, que si se cometía esa infracción con un resultado lesivo, relevante, como es las lesiones del 147.1, que son las mínimas, que es necesidad de tratamiento médico o quirúrgico, esto es, bajas eh, y algún tipo de secuela, que siempre quedan, aunque sea uno, dos, tres, cuatro cinco puntos, pero que no te dejan en silla de ruedas, eso era objeto de la mínima de las penas posibles dentro del, del Código Penal, que son penas de multa. Eh, había por ahí una, un rumor de que, es que te ibas a quedar toda la vida con antecedentes penales por un descuido. No, señores. Los delitos imprudentes tienen 12 meses de, de, de, de, de estos antecedentes penales, que son 12 meses de antecedentes penales por un delito imprudente con penas de multa. Es que sale más barato saltarte un semáforo y que te pare el guardia civil que no saltarte un semáforo, atropellar a una persona, dejarla eh, con los huesos rotos, no en silla ruedas, con los huesos rotos y que vaya por la vía civil pero como ya va por la vía civil, ya los juzgados lo están archivando todo por culpa de una frase que se metió, que es, eh, se reputará imprudencia menos grave cuando no sea calificada como grave, siempre que el hecho sea consecuencia de una infracción grave de las normas sobre tráfico, circulación de vehículos a, a motor y seguridad vial, y aquí está la frase, apreciada la entidad de esta por el juez o tribunal. Los jueces o tribunales aprecian lo que les consideran que es un descuido, ...momentáneo, aunque sea una infracción grave, y tengo eh, resoluciones judiciales, autos de archivo, que lo dicen clarísimamente. Señores, nosotros podemos, y no prevarican, por Dios, no prevarican, tienen su facultad, consideramos que no es la, la, la imprudencia lo suficientemente grave. ¿Por qué? Pues porque, porque lo decimos, y no justifican ni razonan, simplemente lo cierran. Entonces, nosotros tenemos que pedir a, a, a los legisladores... En frío, porque siempre estábamos diciendo que no se puede esto legislar en caliente, en frío, una pequeña revisión para que vuelva a ser lo que tenía que ser y que fue el objetivo de esa reforma del Código Penal, que es la defensa de la inmensa mayoría de las víctimas, que son personas que reciben... Un, eh, una, son fruto de una infracción de otra persona que es conductor de un vehículo motor que comete una infracción leve, no leve, perdón, leve, no que, eh, que están despenalizadas, una infracción considerada como grave en el catálogo de infracciones de la ley de seguridad vial y en ese momento automáticamente salvo. Que el juez vea que no siquiera se ha cometido esa infracción, porque si no se ha cometido esa infracción, ya el juez tiene la facultad para archivar el asunto. Pero en el momento en el que se verifica que existe esa infracción, que se abra el, el pertinente procedimiento. Y en ese momento la víctima esté protegida, pero es que esté protegida toda la sociedad por el efecto disuasorio que tiene que todo esto entre dentro de la protección, aunque sea mínima del Código Penal. Y os hemos pasado unas propuestas que pasamos en su momento... ¿Por qué? Porque es que realmente está mal calibrada lo que es la imprudencia menos grave con las penas que se están planteando porque las lesiones que se están eh, considerando son no solo las del 147.1, que son las más leves, sino 149, que son graves, y 150, o sea, gravísimas lesiones. Las meten en el mismo... Ya lo hicimos en su momento, pero es que no hubo otra manera, y, los, y aquí los diputados que estuvieron en la, en la comisión lo saben perfectamente, no hubo otra manera de poder llegar a un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios. Entonces, ¿qué pasa? Las del 147.1, las del 147.1, 149 y 150, las penas previstas son entre tres y doce meses de multa. Entonces, consecuencias prácticas que estamos los ahogos teniendo todos los santos días. En el momento en el que uno denuncia... Por una lesión del 147.1, digo, tratamiento médico quirúrgico, pero no acabas en silla de ruedas, los jueces abren diligencias en el momento en el que, sin la exploración del forense para ver qué tipo de lesiones son, archivan. ¿Por qué? Porque la, van a ver qué es lo que dicen los atestados, y el atestado dice, se ha saltado un stop, se ha saltado un cedo al paso. ¿Iba con alcohol? No, no es imprudencia menos grave, no tiene la, la, la gravedad suficiente, aunque haya una infracción, a una norma de tráfico o a una, una norma grave, como dice la ley de seguridad vial, dice, vale, pero esto es, esto es una infracción de reglamentos. Es que el código penal está para otras cosas y es sistemático. Y Tengo sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid, de, de, de, de Galicia, de muchos sitios, de, de, de, de Barcelona. Bueno, entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Algo muy sencillo y es dos retoques, que se elimine la famosa frase apreciada la entidad de esta por el juez o tribunal, porque todos los jueces, los jueces y voy a decirlo muy claro, y ustedes son conscientes de ello, ustedes son los legisladores, los jueces tienen que obedecer las normas y las leyes que salen de aquí, y las tienen que aplicar, y no pueden inventarse el derecho, ustedes son los únicos que pueden legislar, y los jueces son obedientes, eso sí, una vez que obedecen la ley, que el imperio de la ley, tienen la obligación de cumplirla, y son sagrados en la aplicación de sus sentencias. Y no les puede venir nadie a hacer incumplir la ley, pero la ley la hace el, el Parlamento. Por lo tanto, si se elimina esta norma, volveríamos a la situación en la cual hay una infracción a la norma de tráfico y un lesionado. Punto pelota. A juzgarle. ¿Qué pena? La mínima. Y por eso planteamos la existencia de que las lesiones del 147.1 se queden en un mes de multa. Y las otras lesiones... ...que son, lógicamente, más, más severas, de 149 y 150, de tres meses a 12. Y entonces ya el juez sí que tiene la opción, en el caso concreto, de poner la pena que en el caso concreto... ...él considere más justa, pero tiene que salir una condena de multa. No estamos hablando nunca de prisión en casos de imprudencia menos grave. Y consecuencias prácticas de esto, que nosotros también lo estamos viendo, muy sencillita. Vamos a ver, cuando hay un procedimiento... Lo que está ocurriendo es que en el momento en el que, en el que, dependiendo de la pena que sea, el procedimiento es uno u otro. Como es delito leve, lo siento, el delito leve, esto que son multas de hasta tres meses, va por el juzgado de instrucción. Al por el juzgado de instrucción te estás quitando todo el proceso mamotrético de un procedimiento abreviado. Pero ¿qué es lo que pasa también? Que es que hay otra historia. Que ahí, ahí tienen el informe que les he hecho. Si la multa va... De hasta seis meses no hace falta ni abogado ni procurador, multa de hasta seis meses, ni abogado ni procurador. Pero como la multa va de tres meses a doce meses ya es obligatorio el abogado y el procurador y están metiendo unos sablazos simplemente para personarse los pobres, las pobres víctimas que 300 euros del procurador más lo que corre el abogado no sé qué para que te lo archiven. Y dice, pero si no ha pasado nada, si es que pues sí, por pues, solución, multas de un mes en el 90% de los accidentes. Y entonces ya, si el, si el hombre quiere, con un abogado va con un abogado, si no quiere, o sea, la víctima, y ya está. Y entonces, pues como ha pasado con los antiguos juicios de falta, que por cierto, todas, todas las fuerzas políticas en su momento estaban en contra de que se, de que se derogaran los, la, los juicios de faltas menos, pues pues bueno, fue un, ya sabemos todos cómo fue, pero ¿cuál es la consecuencia? Que al final lo que eran las faltas más leves, que eran pues eso, los, los malos tratos de obra y no sé qué, pasaron a ser delitos menos leves y al final ¿quién pagó el pato? Las víctimas de accidentes de circulación eso no puede ser y luego decimos no es que claro es que sobrecarga a los tribunales perdón, no sobrecarga a los tribunales porque el, el, el, el, la víctima que le, le cierran el asunto en vía en vía penal tiene que ir a la vía civil y es así que es terrible y encima con el riesgo de las costas porque claro ahí es justicia arrogada y como no te den exactamente lo que estás pidiendo, y luego esas otras, vete a valorar qué valen las lesiones de uno, porque ya vendrá la compañía de seguros a decir que es que no, que usted es un exagerado y no sé qué. Total, que el juez está, de bueno, pues nunca te dan el 100% de lo que pides, por lo tanto las costas van en tu contra. Bueno, y es lo que quiero decir, les pido que lean esto y planteense seriamente que la defensa de las víctimas pasa por quitar dos frases, una frase, por cada uno de los artículos, en la imprudencia menos grave y en la imprudencia grave, que es apreciada la entidad de este ¿no? que no aprecie nada. O sea, si hay imprudencia menos grave ya está. Pero que dice, no, es que claro, resulta que es que claro, es una norma abierta del Código Penal, porque depende, pues es que el Código Penal está lleno de normas abiertas, ni más ni menos. El, por ejemplo, el artículo 332 del Código Penal, que son el delito medioambiental contra las especies protegidas y la fauna y tal, dice, depende del catálogo de, de especies protegidas. Y el catálogo de especies protegidas está ahí, es una norma administrativa. Pues ya está, norma penal. Y luego, no, es que es, que es una presunción de... Eh, ¿Cómo vamos a hacer que el Código Penal tenga, tenga unas presunciones? Pues el artículo 127 del Código Penal establece una presunción, se presumirá salvo por el contrario que el tercero conocido tenía motivos para sospechar que se trataba de bienes procedentes de una actividad ilícita. ¿Sabes? Pues, vamos a ver que el Código Penal se traga muchas cosas. Pues vamos a hacer que el Código Penal, que está ya la, la, la, la reforma que hemos pedido, quede exactamente en la voluntad que ustedes... Los que estuvieron ahí, y además de los miembros de la Comisión de Seguridad Vial, estaban dentro de la redacción de esa reforma del Código Penal, sabían perfectamente qué era lo que se quería decir. Por lo tanto, si los jueces lo están interpretando de otro modo, yo lo que pido es estamos en frío, no hay un muerto sobre la mesa, es el momento de actuar con, con verdadera eficacia. Y yo ya he acabado. Pues, eh, muchísimas gracias, señor Tibillón. No, no se levante usted. Vamos a pedirle eh, a la señora Vergara que se incorpore para iniciar los. Perdón, señora Vergara que se incorpore para iniciar los, eh, las intervenciones de los grupos parlamentarios. Eh, en principio, eh, la mayoría de los, de los grupos se dividirán la, la intervención. Eh, por tanto, intervendrán los, cada uno de, de los grupos o uno y otro, y luego al final contestarán ustedes por el orden en el que han intervenido. ¿sí? Bien, en primer lugar por el grupo, en primer lugar, por el grupo republicano tiene la palabra la señora Granollers. Hola. Bueno, gracias, presidente. Bueno, primero agradecerlos a, a los dos la, las intervenciones que nos han hecho. Siempre, cualquier explicación siempre es buena y, y más que nos ilustren en temas que quizás eh, no, no tenemos tanto conocimiento. Solo le voy a hacer un par de preguntas en este caso a Laura. Eh, bueno, gracias por enviarnos además a la información antes por correo, porque también nos ha ido muy bien para plantear. Y solamente tengo dos dudas sobre, sobre dos puntos. Eh. Estamos, estamos desde nuestro grupo totalmente de acuerdo con todas las propuestas, pero nos, nos han quedado estas estas dudas. Estamos de acuerdo con que las sanciones por sí solas no evitan los siniestros viales, puesto que pocas veces, incluso me atrevería a decir que nunca, los siniestros son intencionados. Estamos de acuerdo con que la educación por sí sola no evita los siniestros también, porque eh, intencionados no son, pero por desconocimiento muchas veces sí. Entonces, nosotros abogamos por una buena educación vial desde la infancia, porque creemos que reduciría siniestros, incentivaría el transporte saludable y probablemente con una buena educación se usaría más incluso la, la bicicleta eh, para hacer trayectos, tal como habéis comentado, de que la mayoría de trayectos en coche son de menos de 5 kilómetros. Y después, el segundo punto, el de la matriculación de las bicicletas. Por ejemplo, en las últimas comparecencias sí que no eh, hubo un compareciente que nos, mm, nos propuso la necesidad de matricular las bicicletas. ¿eh? ¿No sería una buena herramienta para saber si los ciclistas y los siniestros con ciclistas estuviesen bien controlados? No niego que sería una herramienta de control, pero no creo que fuera una herramienta solamente para sancionar, sino para recoger información. Eh, solo era hasta aquí la, las dudas que teníamos. Les reitero nuestro agradecimiento. Gracias. Muchas gracias, señora Granollers. Eh, a continuación, por el grupo eh, Podemos, eh, tiene la la señora Saavedra. Sí, un, unidas Podemos. Gracias, presidente gracias también a los comparecientes han resultado son aportaciones muy interesantes y estudiaremos el material que, que nos han enviado con mucho, con mucho interés sin duda yo he encontrado especialmente eh, interesante la cuestión de la necesidad de políticas integrales el planteamiento de que, de que efectivamente pues la, la bicicleta no es de está medio de transporte pues realmente es aliado, como decía, ¿no? en crisis sanitarias y también esencial bueno, para hacer frente a la crisis medioambiental. Y, en definitiva, pues pues este planteamiento de caminar hacia modelos de, de ciudad, de vías y también de regulación del tráfico diferente. Me parece un planteamiento interesante y esa exigencia ¿no? de políticas integrales que tienen que ver con, con el urbanismo, infraestructuras, con la educación la educación para la salud, el medio ambiente, porque en definitiva estamos hablando de cambios que urgen para toda la sociedad, más allá de la, de la protección que es urgente, como estaban comentando, sobre todo el último compareciente, ¿eh? la protección de las vidas, sin duda, de las personas. Y ahí pues habrá que, que estudiar muy, de, muy detenidamente estas cuestiones que ha planteado. Más allá de esto, es un planeamiento que, de beneficio colectivo para toda la sociedad y realmente lo encuentro muy interesante. También lo veo en conexión con… En este caso, el acuerdo de gobierno de coalición, el planteamiento que hay de lucha contra el cambio climático y de un modelo de transporte sostenible, ¿eh? de caminar hacia la sostenibilidad medioambiental, de salud, etcétera. Con lo cual, muchas gracias y estaremos atentos a, a recoger sus aportaciones. Muchas gracias, señor Saavedra, portavoz, efectivamente, del Grupo Confederal Unidas Podemos. Eh, a continuación, en nombre del, del Grupo Parlamentario de Voz, tiene la palabra el señor Sánchez del Real. Muchísimas gracias, doña Laura, don Alfonso. Gracias, sobre todo, por la comparecencia, Pero también, evidentemente, me uno a, y enfatizo en esta comisión que recibir la documentación por adelantado, desde luego, nos ayuda a todos a trabajar mejor y, además, extensivamente lo que nos han enviado y con tiempo. ¿no? A ver, nosotros creemos que nos enfrentamos, al margen de los dos aspectos que nos han trabajado eh, ambas asociaciones, además de lo que estamos viendo en otros grupos, estamos hablando de un proyecto nacional, ¿vale? por eso estamos aquí en el Parlamento. Creemos que hay una prioridad evidente a corto plazo eh, urgentísima, esa sensibilidad la tenemos con respecto a la seguridad, fruto de la fragilidad física, Pues los distintos sistemas de transporte, cada uno pues oye, tiene su… La, la, Newton funciona como funciona y, y, y, y lamentablemente hay unos sistemas que tienen al ser humano más cerca del riesgo que otros. ¿no? Pero entonces eh, tomamos nota de, de las propuestas específicas que han hecho de, de esa prioridad. Hago una reflexión genérica, porque si hablamos de un proyecto nacional, de, de, de, de cómo tenemos que afrontarlo. ¿no? Y les lanzo el, el reto, si quieren, intelectual. Y es, meter unos ejes que son el de, el de aparte de esa prioridad de la seguridad está la libertad de todos, ¿no? Quien elige la bici, elige la bici quien elige la moto, elige la moto, como lo veremos luego, quien elige el coche, elige el coche o quien elige eh, el patinete eléctrico o un híbrido teniendo en cuenta que tenemos además unas circunstancias cada uno elige en función de sus circunstancias que pueden ser cambiantes, por lo tanto grandes proyectos, vamos a decir, estatales, quinquenales de todo el mundo va a ir en bici, ¿no? Ya, mire, pues a lo mejor el lunes tengo que ir en bici, el martes tengo que coger el, el cercanías y el miércoles tengo que coger un coche porque llueve porque tengo que transportar eh, una familia numerosa, porque tengo una familia eh, que tengo un acuerdo eh, de, de custodia compartida y hay días que tengo que ir en bici y hay días que tengo que ir en coche. Entonces, no podemos impo imponer, precisamente una sociedad que se dice cada vez más abierta y con más alternativas, no podemos imponer determinados modos. A nosotros nos parece que la, la libertad… Es decir, que esto no es un debate de o, de tenemos que hacer esto o esto, sino que tenemos que ir a un debate eh, integrador de y. Tenemos que hacer esto y esto y esto, es decir, que haya más libertad de las personas de elegir en función de sus circunstancias y de sus ideas, respetables todas ellas, y unos decidieran elegir uno u otro. Nos parece un preocupante el factor de los nuevos formatos híbridos. Si teníamos ya un problema con la bici de dos ruedas que ha, que ha funcionado durante 100 años como prácticamente sin cambios realmente efectivos en lo que estamos hablando, pues ahora le metemos motor eléctrico, ahora le metemos señalización de un tipo de otro tipo, es decir, o tenemos un patinete que circula de forma parecida pero no de forma parecida, la bici eléctrica, la bici que parece bici eléctrica pero en realidad es un pequeño ciclo motor eléctrico. Bueno, yo creo que tenemos una complejidad de usos híbridos que tenemos que tener mucho cuidado. De, de, de verificar que también los integramos, ¿no? porque puede que esos usos sean positivos, es decir, cuando usted decía distancias típicas, puede que una bici funcione como un ciclomotor durante un tramo y el usuario decida que el último kilómetro lo hace por una cuestión de, sal, de salud o de deseo medioambiental, hacerlo eh, sin electricidad. Y tiene que, tenemos que tener adaptación también a, esa, a eso que nos viene y que puede que surja mañana, a una bici que se transforma en moto en, en menos de 30 segundos con un sistema digital. ¿no? Entonces, esa diversidad, Afecta, evidentemente, y lo que usted me dice me parece que es un reto, por eso tiene que ser un proyecto nacional. Eso significa al despliegue, al desarrollo de la vía, al diseño de la vía, al diseño urbanístico, al diseño de medios de transporte y luego a la regulación de lo que por ahí encima circula. Me, me, me preocupa yo creo que tenemos que tomar nota en esta comisión de esa, de esa coordinación necesaria entre los que tiran el, las, las calles ¿no? <ríe> tempranito y los que deciden regular lo que circula por encima. Les lanzo otros, una, un par de retos más de, de, de, de idea que no tienen por qué resolverse hoy, yo creo que nos lo pueden enviar por escrito también, pero yo les lanzo proyectos que podemos hablar. no El tema de la diversidad de señalización y estructuras de la vía, el hecho de que no hay una unidad, tú te puedes encontrar, yo como usuario de bici, te puedes encontrar eh, tipologías de señalización en, en el que no hay ni siquiera un icono único de qué es una bici, y hay en algunos municipios se han vuelto realmente creativos, lo cual no simplifica desde un punto de vista de seguridad. Eh, la diversidad de la estructura de la vía, qué anchos tiene, qué colores tiene. Eh, yo creo que tenemos que ir a una unificación eh, legal de todo esto para evitar problemas. Luego el tema de la familia, la infancia y la conciliación, el hecho de que esos estos sistemas multinodales permitan esa, esa conciliación. La falta de interconexión entre los carriles bici nos parece carriles bici, vías ciclistas, ¿eh? incluso el propio la nomenclatura. Yo creo que hay, hay una necesidad de un proyecto nacional de estructura de cómo debe integrarse eh, el, los recorridos para bicis y lo nuevo que viene de forma estructurada dentro de la ciudad. Y luego la interacción con el transporte público. Yo creo que no se ha hablado aquí, pero creemos que el transporte público es esencial, que como en otros países y en otros ejemplos, eh, una bici pueda acabar montándose en un cercanía, sí, pero también en un autobús. Eh, el que puedas dejar una, eh, la seguridad puedes dejar con seguridad una bicicleta en un parking disuasorio porque te toca subirte a otro transporte público. Y, y, y la bici esté segura, en condiciones de seguridad física, pero también de seguridad eh, incluso legal. ¿no? Y luego extender el radio de uso. Me parece que es, la bici es maravillosa. Yo soy usuario de bici. Eh, yo intenté bajar un día... Eh, en, en mi casa de Madrid está a 25 kilómetros pues de distancia. de acuerdo, este señor? Sánchez, sí, acabo. Eh, eh, este no, no compartimos. No, no, no. Ah, no. Ah, perdón. No, no, es con el. Es con el, el, pues con el de moto. Discúlpeme entonces, le queda todavía. Iba yo acelerado, pero no pero estaba discúlpeme. viendo nada, nada. Discúlpeme, discúlpeme. Entonces, ven, lo de ir en bici, enseguida te, enseguida te viene uno. Entonces, es, es difícil transportarse en bicicleta y, evidentemente, por todos estos retos que son más de pequeños detalles de interconexión entre administraciones, pero en decisiones. Eh, ...y que permitan además la libertad de que no tienes por qué coger la bici todos los días... ...o no tienes por qué hacer el mismo recorrido todos los días porque sencillamente no te apetece... ...o porque te tocan hacer otras cosas, ¿no? Entonces a mí me parece que esa extensión del radio de uso o extensión de, los, de las tipologías de uso... ...pueden ser muy interesantes, eh, entenderlas e integrarlas también porque estamos hablando de un proyecto a largo plazo... ...aquí estamos hablando de un proyecto a, a, a muchos años, entender que eso tiene que ser multinodal, multicapacidad, multiuso... Y, por tanto, repito, no tenemos respuesta específica, pero sí queremos escucharles a ustedes, transmitirles esa preocupación de regular hoy lo que era para ayer y quedarnos sin regular lo que en realidad debería ser para mañana. Es decir, volver al ciclo legislativo que ustedes han descrito muy bien, incorrecto, me parece, ¿no? ir a un círculo más virtuoso de creación. Y luego, otro reto que nos parece esencial a analizar es… Que la bici sirve para muchas cosas, ¿no? Estaría la práctica deportiva, la práctica. Este es un país de práctica deportiva ciclista. Eh, y eso no es lo mismo que, la, que el desplazamiento el, que, que, que el uso de la bicicleta u otros eh, elementos para desplazamiento y tampoco es lo mismo para el ocio y tampoco es lo mismo, por ejemplo, para el negocio el, la utilización para rutas ciclistas, para rutas por ciudad, para rutas turísticas. Entonces, ver cómo encajamos todo esto, incluso con un componente industrial. Es decir, España es y puede ser una potencia es una, es una potencia en exportación y fabricación de, de perdón de, de vehículos a motor, pero puede ser también eh, un eje de desarrollo industrial eh, específico especialmente para, para donde además hay tradición, había tradición en una en una fabricación industrial de todo lo que es, repito, bicicleta y nuevas fórmulas. En resumen, les transmito que nos ayuden, les agradezco lo que nos han dicho y yo ya sé que les lanzo inquietudes, pero espero que sean positivas para ustedes y para la comisión, en el sentido de que tenemos una oportunidad, yo creo, no única, no caer en eso, pero sí de, de, de la seguridad física y la seguridad jurídica, no sé si la seguridad eh, física se soluciona con una matrícula, pero a lo mejor la seguridad jurídica sí. Eh, el tema de la planificación, el despliegue y la regulación vial, ese es el segundo eje. El primero es el de la parte legal. La segunda es la coordinación entre administraciones. Incluso que desde aquí impongamos una obligación legal para que exista esa coordinación. Si ustedes, no digo ustedes, si ellos no se coordinan, pues que se vean obligados, al menos, porque para eso también está el Parlamento, para que se vean obligados a realizar esa coordinación. Es decir, que dos ministerios no me vengan con los conflictos cuando lo que está en, en peligro es la vida de las personas, la seguridad de las personas o la, o la libertad de las personas. Ya no sé cómo de tiempo, yo creo que ya estoy acabando y termino. Sí, sí. Legalidad, control, incluso penal, como decimos, para que haya gravedad. Y ya entonces, entonces sí, información, información, pero creo que tenemos antes que regular el terreno de juego. ¿Cómo vamos a integrar todas las piezas de esto tan complejo que les estoy describiendo y que ustedes conocen perfectamente? Y entonces, y solo entonces, la formación y tal. Y siempre con libertad yo creo que con un proyecto único. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, señor Sánchez Real. Por el Grupo Popular tiene en primer lugar la palabra el señor Gago. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, eh, señora Laura, señor Treviño. Como nos vamos a repartir las intervenciones, yo le voy a, si le parece, eh, señor Trevillo, a replicar y a hacerle una serie de preguntas a, se, a la señora Laura de Conbici y mi compañera eh, se las la hará usted. ¿no? Bueno, nosotros en primer lugar agradecer que esté aquí, ¿no? que eh, desde luego, eh, creo que ya, ya lo sabe, pero nosotros desde el Grupo Parlamentario Popular queremos de nuevo reafirmar nuestro compromiso eh, sobre los beneficios que tiene la implementación de los usuarios de las bicicletas dentro de… de como vida, como, ...estilo de vida eh, y, de, y como movilidad ordinaria del ser humano... ...en su relación eh, sociolaboral y, y, y también en su día a día... ¿no? ...y por lo tanto, eh, bueno, pues eh, vemos con unos ojos que haya un aumento cada vez mayor de los usuarios eh, pues en, en su relación con las ventajas que tiene de vida saludable, movilidad saludable, descongestión del tráfico, reducción de las emisiones de partículas a la atmósfera, de potenciación de un sector económico en torno al mundo de la bici y que posiblemente la única adversidad a la que tenemos que batallar es, eh, y que mejorar entre todos, especialmente ese poder legislativo, es eh, precisamente acondicionar este aumento de usuarios en relación a una, a una garantía total en la seguridad vial ¿no? y por eso usted está aquí, y, y nosotros eh, eh, celebramos que, que se pueda hablar sobre la bicicleta en esta comisión. Eh, yo voy a empezar por, por el ámbito formativo y académico, sobre el desarrollo cultural que se puede ejercer desde el ámbito académico, porque yo sí creo que eh, deberíamos eh, bueno, pues implementar en materia de formación las de seguridad vial el, la cultura de la bicicleta desde la infancia a la educación. Yo creo que eso es la mejor fórmula para eh, generar una cultura de uso de la bicicleta si eh, desde pequeño se ve eh, en, el, en los centros de enseñanza y además de la unidad familiar como la mejor alternativa para la movilidad. ¿no? Eh, en segundo lugar, eh, nosotros creemos que el fomento de uso en la, de la bicicleta en las escuelas, incluso se podría estudiar la posibilidad de hacer una colaboración público-privada con los centros de, de enseñanza a partir de, para que a partir de determinada edad pueda existir una dotación de bicicletas que puedan funcionar como sistema de préstamo. ¿no? Y Esto es una medida que posiblemente eh, sería muy bien vista para muchos padres y también para muchos eh, alumnos y que creo que hay margen para establecer esa, esa colaboración y que los centros de enseñanza puedan tener esa posibilidad de, de, de préstamo de bicicleta eh, para sus alumnos. ¿no? Eh, por otra parte, le quería preguntar acerca de las ayudas para comprar bicis. Esto es algo que tampoco se habla mucho. Eh, cuando nos interesa que se implemente, por ejemplo, una movilidad sostenible, como puede ser el vehículo eléctrico, ponemos en marcha desde el Gobierno de España planes como el Plan Moves, otros planes. ¿no? Eh, sin embargo, con la bicicleta solo hay dos comunidades autónomas que yo tengo constancia ahora mismo que han dotado de ciertas ayudas económicas para comprar una bicicleta, que es la Comunidad de Madrid y también la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, ¿qué opinión tiene al respecto de esto? ¿no? Por otra parte... Eh, tengo la sensación también de que los carriles bici que, bueno, que, que implementan en muchas ciudades a veces no, está, no tienen eh, desde el punto de vista de seguridad vial el mejor criterio. ¿no? Es, decir, es verdad que hay muchos alcaldes. Eh, que, que bueno pues que quieren eh, por interés personal por creencia o por también interés electoral implementar carriles bici en sus ciudades sin embargo eh, a veces observamos que esos carriles bici ya acaban siendo más peligrosos que casi si no existieran ¿no? entonces bueno saber un poco si comparte compartes opinión y, y bueno si podemos hacer algo también desde aquí y eh, en relación eh, un tema que yo sé que es un poco más complejo, pero que me gustaría que aprovechara la oportunidad y con esto termino para eh, hacer, la, eh, hacer la explicación, que nos haga su, su razonamiento, que es la obligatoriedad de uso del casco. ¿no? Eh, es verdad que, eh, vamos, ustedes recogen el documento que para accidentes de menos de 40 o 50 kilómetros por hora el casco sí tendría una utilidad razonable en cierta, para mitigar eh, la, la lesividad que podría tener ese accidente. ¿no? Es verdad que a lo mejor la obligatoriedad de uso del casco… Puede eh, ser un condicionante negativo para eh, el fomento del uso de la bicicleta. No sé si hay alguna fórmula, a lo mejor precisamente por el ámbito formativo podemos contrarrestar, porque eh, yo, en mi opinión, yo creo que la opinión de este grupo parlamentario sigue siendo de que el casco… Si tiene capacidad de mitigar eh, lesividad en accidentes de menos de 50 km por hora, pues habrá que estudiar si realmente se merece la pena o no. Pero por eso le, le, le planteo este debate, porque creo que es eh, necesario que, que, bueno, pues que nos lo exprese porque ustedes lo tienen mucho mejor estudiado. Y nada más, que eh, ha quedado claro que también tienen cierta decepción eh, dentro de la representatividad de los usuarios de bicicletas, con algunos de, de desarrollos normativos, con la dirección eh, que están llevando a cabo… Eh, algunos eh, marcos regulatorios que se quieren tramitar o que están en fase de tributación por este Gobierno. Y, por lo tanto, bueno pues nosotros también queremos aquí hacer un llamamiento al Gobierno para que se escuche eh, la voluntad de los usuarios de las bicicletas y se adapte esas nuevas eh, regulaciones a las necesidades reales existentes y de futuro, no solo del presente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gago. Eh, también por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Moro. Sí, muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Gracias a los dos comparecientes, pero eh, me voy a dirigir, como, como ha dicho mi compañero, a eh, saludar especialmente a, a alguien, al señor Terviño, con el que tantas horas eh, tuvimos para hablar de esa reforma penal a la que se ha referido. Yo he leído con atención su escrito dentro del tiempo que he tenido, de todo lo que nos han enviado, que lo agradezco. Y tengo que decir que… Que, que hay que señalar aquí que, que efectivamente Ana González fue para nosotros un motor para todos, no fue una inspiración. Pero hay que decirlo, ¿no? El Partido Popular presentó la proposición de ley orgánica, es la que dio lugar a la reforma, eh, con el impulso del ministro Catalá en el Gobierno del Partido Popular. Después, una moción de censura, sin que se hubiera podido eh, concluir la tramitación de entrada, a la ministra Dolores Delgado en el Ministerio de Justicia y eso nos reportó bueno pues unos retrasos considerables por diferencias que no solo existían en este caso con el Gobierno que entraba o con el Ministerio, sino con otros grupos políticos. ¿Por qué? Estamos eh, tratando de un tema siempre mmm, espinoso, como es eh, hasta dónde hay que utilizar el Código Penal, eh, qué conductas deben en el Código Penal. No me voy a poner académica, usted en parte lo ha señalado, y evidentemente ese carácter de última ratio eh, lleva a que eh, se sea muy reticente cuando se hacen planteamientos de reforma eh, que se pueden considerar de incremento de penas, etcétera. Aquí, además, había una cuestión de principio, usted lo ha señalado, nos costó mucho, nos dijeron de todo, nos llamaron de todo, eh, para eh, tener en cuenta que aquellas omisiones del deber de socorro que se producían especialmente con los ciclistas en la carretera chocaban con la definición clásica de ese concepto y se estaban produciendo verdaderas situaciones a morales y, y de una gravedad con un sufrimiento y creo que entre todos conseguimos y eso demoró y también eso eh, plantea problemas a la hora de la redacción ¿no? pero creo que se consiguió. Usted plantea aquí algunas cuestiones, pero tanto los fiscales que redactaron la primera propuesta, los que intervinieron, incluido el fiscal de sala eh, Bartolomé Vargas, a lo largo de la trayectoria de la ponencia. Eh, no encontrará casi dos opiniones iguales, ¿no? Con lo cual, esto nos complica mucho las cosas a todos. De hecho, incluso los más críticos, con algunas partes de la reforma, eh, me refiero a los fiscales, en este caso han alabado precisamente esa frase que usted señala que debemos suprimir porque entienden que es eh, la garantía de que no eh, se automatice la aplicación de sanciones administrativas a sanciones penales. Por tanto, yo desde aquí… Eh, puedo decir en nombre de mi grupo que recogemos este planteamiento, que lo vamos a estudiar, evidentemente, con los compañeros, que vamos a estudiar cómo ha ido funcionando esta norma, que hubiera sido bueno que Bartolomé Vargas hubiera comparecido el día que estaba previsto, pero me dicen que va a comparecer en breve y, por tanto, tendremos también la opinión. Yo le planteé, y voy a terminar enseguida, le planteé en su momento, lo recordará, que lo que no podíamos hacer es convertir los instrumentos penales en instrumentos de agilización. Y que si los procedimientos civiles o determinados procedimientos civiles eh, ralentizan, cambiemos los procedimientos civiles, tengamos imaginación… Y cambiemos determinados procedimientos para dar a las víctimas lo que necesitan. ¿no? Eh, no nos empeñemos siempre de utilizar la vía penal como un instrumento sustitutivo de una agilización de procesos. Me gustaría saber si podemos seguir esa vía también. Si podemos seguir esa vía que dejamos abierta y que eh, no cerramos, y que yo creo que es también interesante para estudiarla simultáneamente. Y ejemplos ya tenemos, ejemplos tenemos como para poder arbitrarlas y para poder eh, presentarlas. Por otra parte, usted ha puesto de manifiesto a lo que yo le quería preguntar. Nos preocupa esta división, y termino, presidente, enseguida, esta división entre competencias del Ministerio de Transportes para la Movilidad, de Interior para la Seguridad Vial, lo que hace es descoordinación total. ¿no? Efectivamente, eh, ¿cree que so, con esa propuesta mm, eh, que ha hecho que han hecho eh, respecto a esa mesa, ¿sería suficiente para esa coordinación? Porque están surgiendo en todas las Administraciones mesas sectoriales, por decirlo de alguna manera, de carácter territorial. Y eso complica, eh, es decir, es bien intencionado, pero complica extraordinariamente eh, la coordinación, cuando además hay ministerios distintos con competencias que evidentemente deben funcionar en estas estrategias de las que estamos hablando. Es decir, ¿eso lo resolvería o podría haber otras propuestas? Muchas gracias. Muchas gracias, señora, señora Moro. Efectivamente, en principio está prevista la comparecencia del fiscal coordinador de seguridad vial para el 26 de abril. Eh, esperemos poder que se pueda realizar. Bueno, para concluir el trámite de, de las intervenciones de los grupos parlamentarios, vamos a escuchar al Grupo Socialista. En primer lugar, tiene la palabra el señor Senderos. Gracias, señor presidente. Desde el Grupo Parlamentario Socialista agradecemos a la señora Vergara su intervención y explicación así como reconocer el trabajo que realiza la plataforma con bici en pro del fomento de la bicicleta y la protección de los ciclistas. Usted, en su intervención, nos habla de seguridad vial, de transformación de las ciudades, de ganar espacio al vehículo y de desplazamientos activos, entre otros temas muy interesantes que desde mi grupo compartimos plenamente. Por ello, la Estrategia Española de Seguridad Vial 2021-2030 nace con el objetivo de reducir en un 50% ...el número de fallecidos y heridos graves... ...para todos los países de la Unión Europea. A nuestro grupo... ...nos preocupa especialmente... ...el colectivo de vulnerables... ...peatones, ciclistas... ...y motoristas... ...ya que suponen el 48% de fallecidos... ...y la tendencia por desgracia sigue en aumento. Por tanto, creemos que a esta estrategia... ...le corresponde proteger a los más débiles... ...y en ello... ...debemos concentrar los mayores esfuerzos. Por todo ello, señora Vergara le voy a realizar las siguientes preguntas. ¿Cómo cree usted que se puede mejorar la estrategia para reducir los accidentes? ¿Qué mejoras cree usted necesarias para mejorar el fomento de la bicicleta en la futura estrategia? ¿Qué medidas cree usted que son necesarias para mejorar la seguridad de los ciclistas? Usted nos ha hablado de ciudades 15 minutos. ¿Qué le parecen las ciudades 880? E igualmente, desde el Grupo Parlamentario Socialista, agradecemos la, la intervención y exposición del señor Triviño en representación de la Mesa Española de la Bicicleta. Tenemos que tener en cuenta que la Mesa Española de la Bicicleta aglutina diferentes sectores, como la Real Federación Española de Ciclismo, la Asociación de Marcas y Bicicletas de España, la Asociación de Ciclistas Profesionales, la Red de Ciclojuristas y, por último, AIMBA. Desde mi grupo, reconocemos la labor que realiza la Mesa Española de la Bicicleta con el objetivo de aunar el máximo de fuerzas y a todos los sectores para el fomento de la bicicleta y la seguridad de los ciclistas. Usted nos ha hablado de la reforma del Reglamento General de Circulación y la Estrategia Estatal de la Bicicleta, entre otros temas. Así que me gustaría poner en valor el trabajo que realiza el Gobierno a través de los diferentes ministerios para fomentar el uso de la bicicleta y mejorar la seguridad de los ciclistas. Como anteriormente mencionado, a nuestro grupo nos preocupa especialmente la seguridad de los vulnerables, como peatones, ciclistas y motoristas. Por todo ello, señor Triviño, le voy a realizar las siguientes preguntas. ¿Qué puntos cree usted más importantes y más relevantes en los que se debe incidir en la futura estrategia para reducir los accidentes? La mesa española de la, bici de la bicicleta aglutina diferentes sectores. ¿Cómo cree usted que, debiera, que debieran estar reflejados todos ellos en la futura estrategia? ¿Cómo, ¿Cómo cree usted que debe incidir la promoción de la bicicleta en las políticas de movilidad, sanidad, medio ambiente, turismo, educación, hacienda y deporte para que la bicicleta ocupe el lugar que le, que le corresponde en la futura estrategia? Y por último y para terminar, ¿cómo cree usted que la futura estrategia debe incidir en la incorporación de medidas para la reducción de la contaminación? y el fomento de la bicicleta como un medio de transporte sostenible y saludable. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Senderos. ¿Usted quiere intervenir? No. Muchas gracias, señor Senderos. Muy bien, pues eh, concluido el trámite de la de intervención de, lo, de los grupos, eh, pasamos a, a escuchar las contestaciones y, y reflexiones de los comparecientes. En primer lugar, eh, la representante de Convici, doña Laura Vergara, tiene la palabra. Tienes de bueno, diez minutos, o sea que tenemos, vamos bien de tiempo. De acuerdo. Así que conectar eh, con tranquilidad. Muchas gracias. gracias a todos los grupos por el, por el agradecimiento y por, por los comentarios y por las preguntas. Eh, da gusto llegar aquí y, y escuchar consensos, escuchar que, que tienen cosas en común y que además coinciden con eh, nuestras necesidades. Eh, eso como, como punto de partida. Eh, está claro que un sistema de formación eh, estatal que pueda garantizar esa autonomía infantil en, en la circulación en bicicleta, que además se puede hacer de forma autónoma y de forma segura, va a cambiar radicalmente las ciudades y va a inocular la cultura ciclista, además desde una perspectiva muy diversa y eso eh, sería un avance. Desde convici estamos trabajando con Factoría de Ciclistas, que es la coordinadora de entidades formadoras en ciclismo urbano, que han desarrollado una metodología que se llama Una Bici Más y que eh, estructura y, y es capaz de proponer un sistema de formación de formadores para que, eh, se pueda implantar de forma generalizada en los centros educativos. Además, eh, muy recientemente hicimos alegaciones a la, a la LOMLOE que esperamos que permanezcan en, en las leyes de, de educación, si me permite la broma. Y, eh, bueno, Creemos que esa es una vía muy importante y sobre la que sí hay consenso deberemos articular y, y trabajar con las Administraciones públicas en ese marco de la estrategia estatal por la bicicleta de, de llevarlas a cabo. Eh, respecto a las sanciones, voy a hacer una referencia a la Ley de Tráfico, que ayer ya pasó por segunda ronda del, del Consejo de Ministros y que llegará a esta Cámara eh, muy pronto, y a la que queremos pedirles que realicen enmiendas de adición en tres sentidos. Uno es eh, garantizar esa formación en circulación ciclista, especialmente enfocada a la infancia y la juventud, pero no solo. Eh, un endurecimiento de las penas en el incumplimiento de las normas que afecten a las personas usuarias de la bicicleta o que caminan y eh, una actualización de algunas limitaciones de circulación que, sin embargo, están permitidas en el resto de la Unión Europea doble sentido en calles de plataforma única o que tienen eh, entornos 20, eh, o interpretaciones como ceda al paso en ciclos rojos semafóricos, algo que va a permitir que seamos más previsibles eh, a la hora de, de circular y que además eh, hace práctica esa prioridad con la que estamos de acuerdo para, para el uso de la bicicleta. Y, por último, ya en referencia a las preguntas formuladas, respecto a las sanciones, lo que vamos a pedir es que sigan un principio de proporcionalidad del daño. Es decir, cuando una sanción es ejercida por diferentes tipos de vehículos, el riesgo y el daño a ejercer tiene formas distintas y, por lo tanto, la sanción debería tener un gravaje distinto. Respecto al sistema de, de matriculación, eh, bueno es, es un sistema que, que existía en algunos eh, municipios ¿no? y que todavía se, se conservan como, como joyas y estaba vinculado eh, a, una, bueno, a, un, a un tipo de impuesto de vehículos de, de tracción. Pero, eh, sin embargo, sería una, constituye un problema a nivel constructivo. Por un lado, la mayoría de las bicicletas no están eh, preparadas para incorporarlas. Y, además, entraría en conflicto con la libertad circulatoria de vehículos dentro de la Unión Europea. Porque, bueno, es que no se va a dar en ningún otro país. Porque en los que se ha intentado eh, implementar tiene una gran complejidad administrativa. Que en realidad no aporta entonces bueno eh, en su lugar la red de ciudades por la bicicleta está promoviendo un sistema de registro de bicicletas que previene al mismo tiempo el robo y la recuperación de, de bicicletas robadas que nos parece puede ser más práctico o estar vinculado a algunos de los objetivos de, de esa propuesta sino a, a otros eh, Respecto a, a nuestra relación con la lucha en el, con el cambio climático, estamos absolutamente de acuerdo. Eh, lo que pasa es que no siempre los, los planes y las y, el, y las legislaciones eh, que se aplican en ese sector tienen en cuenta las necesidades de la bicicleta. Se voy a poner un ejemplo muy, muy concreto: es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, plantea una reforma fiscal verde que no incluye, eh, por ejemplo, quitar el IVA a las bicicletas y que tampoco, o sea, que incluye los puntos de recarga de vehículo eléctrico como de eficiencia energética y no incluye los aparcamientos para bicicletas o modifica el código eh, de, de vivienda y no incluye ¿no? esa perspectiva ciclista como una medida de gran eficiencia energética. Entonces, bueno, pues sí, estamos vinculadas, queremos estar, eh, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Eh, después, respecto a la, a la fragilidad... Eh, no es tanto por lo que por lo que hacemos o por lo que somos, porque les aseguro que cuando yo cojo mi bicicleta o cuando viajo con ella cargada eh, no me siento frágil, al revés. Me siento empoderada, me siento fuerte y me siento eh, autosuficiente. Pero… Eh, el, el riesgo y esa fragilidad viene de los riesgos viene de lo colectivo y viene de cómo está diseñada la ciudad no que es a lo que he hecho alusión en mi primera intervención sí que tiene que ver hay eh, mucho el, eh, todo lo que tiene que ver con la clasificación de vehículos que se reformó eh, recientemente y que no tuvo en cuenta nuestras, nuestras alegaciones así que esas alegaciones de la clasificación de vehículos se las haré llegar porque eh, no se nos está aplicando de la misma forma las restricciones que están muy claras a nivel europeo para la bicicleta que para otros vehículos. Entonces, eso lo haré por, por escrito. Eh, ese marco estatal de, de la estrategia estatal de la bicicleta y el liderazgo del de, de del Ministerio de Transportes nos parece muy válido, de hecho es un espacio de trabajo que hemos creado a distintos niveles, hemos mantenido una, eh, varias conversaciones eh, por carta con, con el ministro, eh, no sé, con Ábalos, eh, pero además a nivel técnico estamos trabajando muy intensamente y eh, con una dirección en la que nos sentimos cómodas. ¿Que está infra, eh, infradotado? Sí. ¿Que queda mucho por hacer? Sí. Y además, eh, otra cosa, y es que cuando choca con el sistema de competencias, debería ser ese sistema de competencias el que garantice que todo va a estar cubierto, que cada parte va a hacer su parte y además se va a coordinar o va a interactuar con el resto para que haga lo que sus competencias le limiten a no hacer. Y ese sistema que debería estar garantizando es el que está poniendo trabas. Pero, sinceramente, cuando vamos en bicicleta me da igual eh, hasta dónde llega la competencia del ayuntamiento y dónde empieza la de la comunidad autónoma. Lo que quiero es continuidad, accesibilidad, visibilidad y, seg y esa seguridad eh, tanto física como, como legal, ahí estamos de, de acuerdo. Con el tema de la conciliación también eh, está aumentando el uso por parte de, de las mujeres de la bicicleta, tenemos mm, mucho que decir en el, en el sector y, y lo estamos haciendo desde, desde varios puntos de vista y bueno, por ello esa, vamos a buscar esa integración ciclista y la libertad que está coartada ahora mismo es la de ir en bicicleta o moverte, eh, o moverte a pie. El resto de las libertades ya están garantizadas. Entonces, vamos a poner el foco en que eh, esas libertades colectivas sean reales, porque mientras las colectivas no sean eh, reales, las individuales no se podrán llevar a cabo. Eh, respecto a a los compromisos con acondicionar eh, con seguridad, a, a la colaboración eh, público-privada, yo ahí añadiría público-social-privada, somos un, un sector que todavía se está profesionalizando, de hecho estamos trabajando con el Instituto de Cualificaciones para, por un lado, revisar todos los certificados de profesionalidad y el catálogo de profesiones, incluso las que algunas no están todavía reconocidas, hicimos una alegación al catálogo eh, europeo recientemente para reconocer algunas de ellas y es eh, apasionante ver… Eh, vivir ese proceso de, de profesionalización que tiene eh, tanto potencial. Respecto a las ayudas para la, la compra, mmm, es una pregunta que también nos hacemos, que también hemos hecho propuesta al Instituto de Energía, que en, en este caso sería el que tiene la, la competencia y, y los fondos para, para llevarla a cabo, y eh, no entendemos por qué no se hace así que todo lo que puedan hacer para instar a que esa medida se, se tome será será bienvenido por nuestra parte respecto a los carriles bici eh, nosotros entendemos los carriles bici como infraestructuras absolutamente necesarias pero que deben ser tejidas en red y además eh, también coincidimos en esa unificación de criterios, no de sistemas, porque la variedad va a hacer que nos podamos acomodar a los distintos tipos de vía y de uso y de combinaciones, pero sí que esa unificación de criterios nos consta que es una de las cosas que tiene el Ministerio de Transporte sobre la mesa y que bueno está por llegar porque nos, no, lo consideramos muy importantes. Y en concreto, prestar mucha atención a las, a las intersecciones porque en realidad es donde se puede generar el riesgo o donde no, puede no quedar clara la prioridad de, de una de las partes. Eh, respecto a, bueno, a mejorar la estrategia, yo quiero hacer un símil con, bueno, con el funcionamiento de las funciones que asumimos desde, desde Convici eh, Comunicar si de verdad… Esto es eh, algo que se prioriza en sus agendas, que están absolutamente convencidos. Comuníquenlo, eh, tanto ustedes como las, las administraciones públicas que están queriendo eh, potenciar y motivar eh, este uso. Eh, organicen. Eh, las, la mayoría de las administraciones públicas quiere hacer proyectos ciclistas, pero no ha creado equipos técnicos que sepan eh, o que estén implicados o que creen alianzas con los colectivos para que esas políticas puedan llegar a buen puerto y se puedan desarrollar a nivel técnico. Respecto a tesorería y a inversiones, los fondos europeos nos parecen una gran oportunidad y eh, estamos trabajando con la Federación Europea de Ciclistas, una propuesta para integrar la bicicleta en la estrategia de transporte inter, eh, intereuropeo, que podría garantizar esa continuidad a la financiación de tanto de infraestructuras como de proyectos y de equipos eh, técnicos. La equidad para nosotros entendida como la diversidad que, que somos y que además queremos que se que se amplíe y dar a eso un marco general. Y, y bueno, esas serían las medidas. Respecto a la pregunta concreta de 8.80 y de la ciudad de 15 minutos, son dos conceptos que se, se complementan muy bien. Eh, el concepto 8.80 es que si puede caminar de forma autónoma, un menor de ocho años y una persona de edad eh, avanzada lo podremos hacer con comodidad el resto. Y añadido a esa perspectiva de las personas que, que la utilizan, diseñar las ciudades desde una perspectiva multifuncional. Es decir, si especializamos las zonas de la ciudad, como se había hecho hasta ahora, si sacamos los polígonos de las ciudades y allí tendremos que ir a trabajar, y aquí tendremos que ir a comprar, y aquí viviremos, y allí vivirán eh, las personas que ejercen los trabajos de cuidados, eh, eso implica mucha movilidad, muchísima. Y la hipermovilidad es un problema que ha visto como, que hemos visto además durante la pandemia que reducir esa movilidad a la mínima expresión o hacerla más sostenible garantiza lo que queremos, que es un sistema de seguridad vial que se preocupe de la salud y del medio ambiente al mismo tiempo que de las personas que tenemos derecho a, a movernos y acceder a bueno a cubrir nuestras necesidades. Eh, eh, no me quiero extender más eh, eso, es decir que sí, o sea, para conocer más la, la estrategia de, del ministerio, creemos que lo mejor es que les, les preguntas, eh, ¿no? Que, que se ejerzan esa, ese derecho a, a preguntas, tanto al Ministerio de, de Transportes como a otras administraciones, porque en la estrategia está liderando el Ministerio de Transportes, pero déjete... Por haber impulsado su redacción, tiene mucho que decir. El Ministerio de Agricultura, con el programa de caminos naturales, también tiene una gran capacidad inversora. La Secretaría de Estado de Turismo, eh, para impulsar el, el cicloturismo. Y todo eso va a generar una movilidad ciclista que es importante, que proteja esta estrategia de, de seguridad vial. Eh, creo que tenía… Bueno, el, os enviaré también eh, algunos ejemplos de de cómo eliminar factores de riesgo, que para nosotras es la prioridad, de protección colectiva y respecto a las protecciones individuales, el, el casco, como, como el casco, por ejemplo, eh, nosotros, lo que, por los datos que, que manejamos, tendría eh, eficiencia en entornos por debajo de los 20 kilómetros por hora, entonces la obligatoriedad no merece la pena. Eh, nosotras, eh, bueno… En, en otros eh, espacios y en, y en otros eh, tiempos tuvimos que hacer una, bueno, un, un enfrentamiento y un argumentario muy fuerte para, para ir en contra de esa obligatoriedad. Creemos que no aporta, eh, no, que no tiene ninguna capacidad de, de prevención, sino que lo que tiene es pues, un abandono de los sistemas de bicicleta pública… Eh, entran en contradicción con los sistemas <coughs> europeos, en ningún país europeo eh, se van a explicar que cuando crucen la frontera se tienen que poner un, un medio que, que al circular en ciudad y al circular en las carreteras no les protege. Entonces, va a ser, difícil, va a ser una anomalía europea. Entonces, creemos que, que no merece la pena. Muy bien. Pues eh, muchísimas gracias, señora Vergara, por sus por su intervenciones. Eh, vamos a darle la palabra a continuación al representante, al portavoz de la, de la Mesa Española de la Bicicleta, don Alfonso Triviño. Muchas gracias. Intentaré ser lo más breve porque las preguntas tienen tela. Eh, en principio, para cerrar el tema del Código Penal, contestando a doña María Jesús Moro, eh, creo que estamos absolutamente de acuerdo. Lo que se dijo en su momento era que efectivamente aquellas eh, imprudencias menos graves que quedaran bien definidas tuvieran el mínimo reproche penal, pero sí que estábamos viendo que estaba subiendo mucho la, la accidentalidad, eh, mucho había subido, o se estaba ya como la gente quedando tibia con el tema de los puntos, o sea, había una especie de como de reacción de que no pasa nada por el. Y eso en ningún país de, de Europa ha pasado. Les voy a pasar con la autorización, lógicamente, de, de pues las personas implicadas, eh, varias, varias resoluciones judiciales, autos de archivo, donde, eh, incluso con el informe del fiscal, um, se nota un cierto desprecio por las víctimas. Esto es ¿a qué vienen a molestarnos? si está claro que nosotros podemos quitarnos de encima el problema, tal cual, ¿eh? porque eh, en dos líneas, resolver una un, un, un archivo mmm, sin meterse en más profundidades, mmm, a veces las víctimas se quedan como diciendo yo no entiendo qué es lo que, lo que ha pasado, o sea, casi me mata un tío que se ha saltado un stop, eh, no, estoy vivo de milagro, he estado un mes en la, en, en, en, en, en la UCI y he salido vivo y me he tirado pues pues con unas secuelas de que he perdido el equilibrio, que no sé qué, no sé cuántos, y ni siquiera me ha mirado el forense. Entonces, eh, es lo que digo, esa frasecita mmm, se podría haber interpretado... ...para el verdadero sentido que es quitar lo mínimo, si, si creo que el don Oscar Gamazo lo dijo en su intervención... ...no es lo mismo que un señor aparcando, esté echando marcha atrás y que se le meta a un niño que no un tío que se salta un stop... ...pero es que a los jueces, y desgraciadamente ustedes son los que tienen en cierto modo que corregir esa jurisprudencia tan laxa... ...los jueces les da igual cuál sea la infracción cometida, les da igual el catálogo, esto es lo que nosotros estamos viendo en el día a día... Por lo tanto, les hemos señalado, y precisamente al revés, queremos menos pena en este tipo de cosas. Menos pena, un mes de multa, porque te quitarías, pero no es para hacer un, un procedimiento más ágil. Es por justicia, de lo que significa la protección de las víctimas, de que el hecho disuasorio de cualquier persona que cometa una infracción sepa que tiene consecuencias legales mínimas pero penales. Porque es que resulta que es más dura la sanción administrativa que no el que se archiven sistemáticamente los asuntos cuando hay víctimas. Y eso lo hemos hablado por activa y por pasiva, y los que estamos todos los días defendiendo a los ciclistas, porque yo defiendo a ciclistas, lo estamos viendo. Entonces, se ha abierto el melón. Bien, no me gustaría... Eh, o sea, les pido que por favor lo vean. Se pusieron de acuerdo en su momento todas las fuerzas parlamentarias, lo tenía muy claro, pero yo les digo, desgraciadamente los jueces lo han interpretado para quitarse de en medio los asuntos, y los fiscales no se están implicando, porque no de defienden a las víctimas, se ponen de lado de los archivos, sistemático. Bueno, respecto a las, de, las, de las preguntas, quiero contestar, respecto de, de la matrícula del casco, pues totalmente de acuerdo, en ningún lado de Europa ni de nuestro entorno las bicicletas tienen matrícula. Se está hablando del biciregistro, por supuesto, el biciregistro es una cosa súper útil, que es que tú voluntariamente registras tu bicicleta en caso de robo y tal, pero eh, vamos a ver, si hay un un accidente, eh, bueno, pues pues normalmente los ciclistas se caen al suelo que sea y se quedan ahí. O sea, puede haber fugas, pero, pero, pero es que mmm, no consideramos que el, el hecho de que tenga que pagar una tasa, de tener que, que, que homologar un vehículo para que tenga una, una matrícula, etcétera, sea lo suficiente. El tema de seguro. El riesgo que genera una bicicleta no es, no es tal como para que merezca un seguro obligatorio. Por eso es seguro de vehículos a motor. Precisamente es mucho más.. Mmm, eh, Útil que de poner un seguro obligatorio sale el seguro del hogar, que cubriría cualquier incidente que podría haber con una bicicleta y cubre muchísimos más riesgos, que es que se te caiga eh, cuando estás ahí una, una, una maceta y que le rompa la cabeza a una, a una persona, eso sí que a lo mejor es la solución. Incentivar el seguro del hogar, del hogar, que casi ya todos los españoles lo tienen, que se sepa y se hable con un ESPA para que un ESPA explícitamente, Contemple dentro de las coberturas del seguro del hogar desplazamientos en bicicleta, porque es que eso sería la verdadera solución. No me hagan obligatorio el seguro para, para que se hagan caja las aseguradoras, pero sí, dentro del seguro del hogar, propiciar que la gente se, se anime, porque realmente merece la pena. vale Y, y respecto al casco, mmm, lo dicho, o sea, eh, los, los ayuntamientos no lo quieren. ¿Por qué? Porque tienen sistemas públicos de alquiler. entonces Pero vamos a ver, no merece la pena el, el riesgo que hay de sufrir un accidente a baja velocidad en una ciudad, que es donde donde hay muchos accidentes, pero gracias a Dios son leves, que el hecho de que, de que obligas a poner casco disuasoriamente el beneficio que tiene el uso de la bicicleta. Es que es bestial, los, lo sabemos todos, los beneficios que tiene el uso de la bicicleta en ahorros de costes de costes energéticos, de ahorros de costes eh, esto, sanitarios, cada kilómetro recorrido es un salud, etcétera Bueno, pues merece la pena ayudar a la bicicleta. Y lo que sí que es, es importante, bueno, ya contestando en eh, varias cosas, a ver, cu ¿cuáles son los la, la, de, dentro de la estrategia los puntos los importantes? Que se lleva adelante la estrategia de un libro que está súper completo, que lo que necesitamos es, primero, una oficina de la bicicleta que tenga peso político. Y sabemos lo que es el peso político, ustedes lo saben lo que es el peso político, más que yo. Yo sé lo que es pegarme con las paredes cuando intento algo y no, y no sacar nada. De, dijo Perico Delgado cuando estuvo en la reunión con el ministro. Ábalos, ah, vale. esperemos que este compromiso nos suponga que tengamos que volver dentro de 15 años a decir lo mismo al gobierno de turno porque todo esto se haya quedado en una sola declaración de buenas intenciones. Ya nos pasó con Magdalena Álvarez en el año 2005. Tuvimos una reunión, nos prometió el oro y el moro. Luego vino Perico diciendo, bueno, hace 15 años tuvimos una reunión con doña Magdalena Álvarez. Espero que dentro de 15 años no venga con la cachava a decir lo mismo que dijimos a doña Magdalena Álvarez. Impulso político. Por lo tanto, está, está escrito… Y lo único que les pido es que, lo más importante, que se coordinen, primero, una ordenanza tipo que llevamos pidiéndola para que en cada ayuntamiento no tengamos una norma distinta. Por ejemplo, la S35 es la señal esta eh, cuadrada, que en vez de ser redonda azul de la bicicleta, pues la S35, que es mm, la, la, la, la posibilidad de, de optar, optar por entrar en, en, un, en un carril bici, pero que no es obligatorio… Pues resulta que no existe en el catálogo de señales. Un catálogo de señales también, porque resulta que ahora en la reforma del, Código, del, del reglamento general de la circulación está la Dirección General de Tráfico postulando señales que creemos que debía hacer el Ministerio de Fomento, que no se ponen de acuerdo. Llevamos diez años diez años haciendo alegaciones al catálogo de señales específicas de la bicicleta. Eso está ahí paralizado. El pobre Antonio Pérez Peña, que es el jefe de, de servicio de señales del Ministerio de, de, de Transportes, eh, lo tiene ahí preparado para que haya un impulso político es decir, nos, ponemos, nos sentamos con, con, con, la, con la Dirección General de Tráfico y este es el catálogo de señales, porque hay cuatro señales que, que, que cubren todo y, y, y son las únicas cuatro que hay. Y el resto de las señales que se utilizan en Europa, ¿dónde están? Entonces, catálogo de señales. Y luego una nueva ley de planta de, de, de, de seguridad vial que se coordine con la ley de movilidad sostenible que quiere hacer el ministerio de, de, de, de transportes por lo tanto yo estuve en, la, en, en, en los grupos de trabajo cuando era este eh, eh, eh, eh, el anterior director general de tráfico eh, no me acuerdo cómo se llama ahora se me ha ido. Eh, Gregorio Serrano eso es, con Gregorio Serrano estuvimos en todos los grupos de trabajo ...para crear una nueva ley de planta de movilidad sostenible... ...estuvieron con, con lo que, si los coches a, eh, autónomos... ...que si eh, con el Ministerio de, de, de, de esto de, de Transición Ecológica... aunque entonces no me acuerdo ni cómo se llamaba... ...que no sé qué... Eh, eh, ...entonces hubo un trabajo ahí... Con to, ...en el grupo de trabajo de, del Consejo Superior de Tráfico... ...que fueron como 15 o 20 reuniones... ...de las cuales yo fui a 10... ...y hay un trabajo ahí... ...y, y, y se iba a hacer una nueva ley de planta... De, ...de seguridad vial y movilidad sostenible... ...pues no se va a hacer... ...ahora lo único que se va a tocar es los puntos... ...con, con, con, con los móviles, hombre... La ley actual de, de, de seguridad vial es una ley de multas de tráfico cuando tú te saltas una norma de tráfico y es un parcheo tras parcheo tras parcheo, un texto refundido que es lo mismo del año 92 con, con ciertas variantes. Por lo tanto, queremos eso. Y luego, eh, otra pregunta… Eh, cuáles son los, los, los, los, los, los, los temas políticos de coordinarnos entre distintos ministerios y tal, o, o distintas… Ayúden, ayúdenos ustedes, que lo único es, lo vuelvo a reiterar, la oficina de la bicicleta con peso político. Es que es clave, pero no una, no una oficina que dependa del Ministerio de, de, de Transportes, que coordine todo el tema de movilidad, porque tiene que ser alguien que sepa de esto y que tenga peso político y que tenga contacto directo con el ministro. Creemos que es el ministro el que ha asumido el liderazgo político en primera persona. Ese fue su compromiso y nosotros salimos con la convicción de que el ministro Ábalos quería tirar personalmente del carro. Él no va a poder, a lo mejor, pero sí va a poder una persona de su máxima confianza, estar ahí coordinando to todos los ministerios, llamando a los teléfonos, ser un profesional de solucionar los problemas de la bicicleta. Y la última pregunta era... Eh, eh, ¿Cómo reducir la, la, la contaminación? Todo el pues, cambiar el paradigma de, de movilidad. Nosotros consideramos, sinceramente, que, que se está viendo cómo está funcionando, de verdad, las, las, las, las zonas donde, donde, donde, donde los vehículos no pueden pasar, eh, las zonas peatonales, donde, donde está prohibido el paso al vehículo privado. De verdad, vamos a cambiar el, el que, de verdad, utiliza el coche para ir al campo. Eh, y tienes que atravesar tres. Tres manzanas, yo no sé, eh, jolín, moverse un poco más, eh, pero para eso hace falta desmitificar el coche. Vamos a ver, el coche no es un síntoma ni un símbolo de poder, es una, una herramienta que efectivamente estoy totalmente de acuerdo con el, con el portavoz de Vox. Eh, estamos, que si queremos utilizar el coche, podamos utilizar el coche, pero no a costa de que eh, el espacio, el 80% del espacio esté ocupado por tres coches y el 20% por 100 personas que quieren caminar. O, o, o 100 ciclistas que quieren desplazarse. Y el otro día dijeron, pues que, que, que yo no sé, el tema de los taxis. Eh. Resulta que en, en, en el centro de Madrid el, el, el 85% del, del espacio que utiliza el taxi está vacío y van dando vueltas. Y se hace una media de 150 kilómetros. Pues habrá que plantearse mmm, realmente el, el vehículo, porque el taxi, digan lo que digan, es un servicio público, pero es un alquiler de un vehículo privado. No, es, no, no se pueden subir 60 personas como, como un autobús. Entonces, vamos a ver si cambiamos de paradigma de movilidad, apoyamos completamente todo lo que son las reformas legales para que los ayuntamientos puedan espaciar su, su, su, su territorio para facilitar a, a los modos no contaminantes el, el, el poderse desplazar. Y lo más importante, para que no, no haya contaminación, que los ciclistas perdamos el miedo a salir. En el, antes en, el, en la carretera Colmenar, porque yo monto mucho en bicicleta, en la carretera Colmenar no hay, había miedo porque era un escena así pequeñito y, y morían ciclistas, en, pero, pero a porrillo en las entradas, en las salidas de, la, de los cruces y de tal. Se hizo un carril bici, aquello está súper poblado. Y, y, y es lo que digo, y en el momento que haya carriles bici buenos, iremos por allí y la gente, la señora o el señor mayor saldrá a darse un un, un traslado a no sé qué, en bicicleta, porque no tendrá miedo. Eso es lo que se tiene que, que hacer, apoyar realmente la bicicleta y, y fijarnos, no inventar nada, fijarnos lo que pasa en otros países con mucha más experiencia. Pues muchísimas gracias, señor Triviño. Eh, gracias también, señora Vergara, por su comparecencia. Gracias a, a los dos por acompañarnos esta tarde. Y bueno, espero que no sea la última vez que, que puedan comparecer y puedan estar en esta comisión. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Vamos gracias. a suspender cinco minutos la comisión para despedir a, a los comparecientes y recibir a los siguientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias. gracias.